se le deben de irse, ¿qué opinión le merece? Muy bien, así, así está muy bien. ¿Por qué? Porque así se, se, se, se controla un poco el, el flujo de changos en este país. Muy bien. ¿Qué opinión le merece? Claro que sí, que está bien ahí. ¿Cómo te ves esa situación? Que está bien, que eso está bien. ¿Por qué? Ay, yo porque ellos no pueden estar entrando y saliendo por su cuenta. tiene que tener su permiso para poder entrar. Y si los lo, lo que están de, lo, sin, sin papeles, que los manden para allá, porque, imagínense. Ellos lo que le están quitando trabajo, uno, uno no está... Falta de trabajo aquí, imagínense. Gracias. Automáticamente se le venza, deben de irse. ¿Qué opinión le merece? A través de... Qué, ¿Qué tienen que irse? Excusa, amiga, que se le vence el permiso, deben de irse. ¿Qué opinión le merecen eh, Bueno, eso tiene que tener muchas cuentas con eso, porque la mayoría al saber que el permiso se le va a vencer, puedan quedarse en el país. Y a través de eso hay que tener también una garantía como nos la exigen los otros países, para que ellos puedan venir a hacer su trabajo y ejercer como deben. Esa es mi opinión eh, al respecto.